Bienvenido al Ciclo Superior Diseño en Fabricación Mecánica de EASO Politécnico A. Este ciclo te capacitará para El diseño de productos de fabricación mecánica La automatización de productos de fabricación mecánica La preparación de la documentación técnica de productos de fabricación mecánica Para el diseño de herramientas de procesado de chapa Diseñar moldes y modelos para el proceso de fundición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 Aprenderás dibujo técnico, a utilizar las máquinas del taller y a diseñar sistemas auxiliares de máquinas. Después, en el segundo año, trabajaremos con moldes y modelos de arena, moldes estables y aprenderás a diseñar troqueles para chapa. La inserción laboral en este ciclo es muy alta. Hay grandes posibilidades de seguir trabajando en la empresa en la que has realizado las prácticas o la formación dual. Si, una vez finalizado el ciclo, quieres continuar con tus estudios, puedes cursar otro ciclo superior como el de Programación de la producción en fabricación mecánica en nuestro propio centro o dar el paso a la universidad. Este ciclo es muy adecuado para aquellas personas a las que les guste el dibujo técnico, los programas CAD y el estudio y diseño de sistemas tecnológicos. Es importante contar con la capacidad y el gusto por la gestión de la documentación y la invención de nuevos procesos y productos. ¡Anímate!